Constitución Política de la República de Nicaragua. Título 7. Educación y Cultura. Capítulo único. Artículo 124. La educación en Nicaragua es laica. El Estado reconoce el derecho de los centros privados dedicados a la enseñanza y que sean de orientación religiosa, a impartir religión como materia extracurricular.